Hola cómo están, hoy les traigo un video especial para esas personas que juegan videojuegos Y es un top 5 de juegos para jugar esta navidad En la cena de navidad, aquí no le ha pasado que se sienta aburrido Pero llegan los primos y la diversión empieza Antes uno se pone a jugar a las escondidas, las tries O incluso había el típico primo que llegaba con el balón en la cena de navidad Pero hoy en día ha cambiado eso Y ahora los niños se divierten en el celular Es por eso que hoy les traigo este top 5 para jugar esta navidad en el celular Número 5 Minecraft Pocket Edition Si bien Minecraft ha agarrado de nuevo a fanáticos, desde sus inicios en el 2009 al día de hoy ha tenido millones de descargas en el PC, así como en el celular. Como cada cierto tiempo, Minecraft trae actualizaciones para nuevos y antiguos jugadores, dándose fin de horas de diversión. Minecraft Pocket Edition es una buena opción para jugar en el celular, ya que pueden jugar muchas personas a la vez, ya sea en dispositivos móviles, consolas o incluso PC, jugando así en creativo o supervivencia. Para esta navidad, Minecraft es una buena opción para ti y tus acompañantes. Esto porque ha salido una nueva actualización la cual traerá muchas risas, aventuras e incluso enojos, pasando así de una cena aburrida a una divertida. Número 4. Clash Royale Clash Royale salió en el año 2016. Este es un gran juego de estrategia en el cual debes destruir las torres del oponente, haciendo las tres coronas para ganar. Este juego es fácil de jugar y más de uno de tus primos o acompañantes ya lo ha de haber jugado o lo tiene ya instalado en el celular. Pueden crear su propio clan y jugar 2 contra 2 o incluso 1 contra 1, viendo así quién tiene la mejor estrategia mientras llega la hora de los regalos. Número 3. Among Us. El juego de Among Us se popularizó en el año 2020 por los youtubers dando la entrada a miles de jugadores para que descubrieran el juego y jugaran con amigos u otras personas en el mundo. Este juego también puede ser de gran ayuda para esa cena aburrida con tus tías hablando. Mejor jueguen Among Us. Se pone cada integrante en un cuarto o alejado de los otros jugadores y empiezan partida. Por cierto, mucha suerte encontrando al impostor. Número 2. Call of Duty Mobile. Call of Duty Mobile fue lanzado hace muy poco tiempo, más exactamente el 1 de octubre del 2019. Este es un increíble juego donde tiene varias maneras de jugarlo, ya sean 5 contra 5, Battle Royale o Zombies. Lo divertido de este juego es que pueden jugar varias personas a la vez, para cualquiera de los tres modos de juego. Elijan el modo que quieran jugar, se unen a una sala y el modo que hayan seleccionado, les deseo la mejor de la suerte soldados. Y llegamos al final de este top con el número 1, Free Fire. Free Fire, si bien es uno de los juegos más descargados en Play Store o Apple Store, es un juego que salió en el año 2017, siendo el primer Battle Royale para celulares, siendo así sensación para sus jugadores. Este es perfecto para que puedas jugar con tus primos en la cena de Navidad. Será de suma diversión jugar Battle Royale para lograr ganar ese primer lugar. O si bien, ver quién de tus primos es el más malo Lo importante es divertirse Olvídense de la charla de los adultos Y jugar entre ustedes es lo mejor para esta cena de navidad Espero les haya gustado Este top 5 de juegos para jugar En la cena de navidad ¿Ustedes ya saben qué jugarán esta navidad? ¿O qué juego faltó en este top para ustedes? Ponmelo en los comentarios Este fue un video más de Refrescados X los veo hasta la próxima Chao